Esto no se lo van a enseñar a tu hijo en la escuela. Cuando haces inversión en bolsa, tú tienes que identificar las tendencias para trazar algo que se llama los techos y pisos. Los techos son los precios máximos al cual va a llegar las acciones y los pisos son los precios mínimos. Entendiendo esto, puedes saber cuándo comprar y cuándo vender. Cuando se rompe un techo, compras. Cuando rebota un techo, vendes. Cuando se rompe un suelo, vendes. Cuando rebota un suelo, compras. Estas son proposiciones básicas del trading, pero... ¿Esto se podría enseñar en la escuela? Eso sí es The, gangsters, the gangsters. Por supuesto, cuando miramos los estándares curriculares del ciclo 1, es decir, de primero a tercero, aparece un estándar curricular que dice Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos, página 81. Eso se encuentra en los estándares curriculares de matemáticas en pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Así que si fuera por desarrollar lo que impone el Ministerio de Educación Nacional desde primero, se debería enseñar trading. ¿Y por qué esto no se enseña? Esta información vale millones Porque en las facultades de licenciatura existe como un discurso hegemónico que desprecia el dinero, el capitalismo y las actividades comerciales y lo digo porque yo soy licenciado en psicología y pedagogía Fuimos timados, ¡Tibados! tibados. ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajeñados! ¡Esto ni siquiera existe! Como que en ninguna facultad de educación ven al profe como un empresario que puede monetizar su saber mientras esto ocurre cada vez más los profes se quejan de sus salarios y de sus condiciones laborales, sin entender que la solución está en sus manos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Además, ¿cuál es el propósito de la escuela? Si no es darle las herramientas a los niños para defenderse en el mundo. Y claramente, cómo hacer plata es fundamental para la vida. Obvio, no todo en la vida es plata, el honor de alguien no se puede comprar, el amor de alguien no se puede comprar. Pero el que diga que el dinero es algo trivial no conoce o no admite la angustia de no poder pagar las cuentas o de una madre enferma o de no llevar a su casa un plato de comida. Maravillosa, jugar. Algunos profes parecieran como si quisieran ser los padres de la bella durmiente que creen que evitando todos los temas van a mantener seguros a sus niños. Les digo, siempre prefieran a sus hijos competentes que seguros, porque cuando ustedes no estén, ¿qué va a pasar? No lo sé, tú dime. Y si a eso le sumamos que cuando eres profe te conviertes en el dulcecito de todas las financieras, todas te persiguen para prestarte plata y endeudarte, es decir que existe todo un ecosistema para que los profes ganen poco y van endeudados y por lo tanto su relación con el dinero sea pésima. Y si eso es así, y esa es la persona que va a estar con tu hijo durante 10.000 horas de su vida, ¿qué relación con el dinero va a tener tu hijo? ¡Miren el tamaño de esos huevos! Déjenme en los comentarios qué piensas frente al tema, ¿por qué?